Gracias. Bueno, excelente presentación. Vamos allá. Para recuperar tiempo entonces tenemos diez minutos, me dice Eva, ¿verdad? Eh, quería empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de vosotros los que estamos aquí en la sala trabajáis con, con TC? Ah, bueno, bueno, muy bien. Entonces pues tengo que cambiar la, la presentación un poco. <risa> vale. Um, bueno, básicamente eh, lo que vamos a hacer es eh, revisar qué es lo que la tomografía computerizada aporta en la imagen, eh, en la imagen eh, del deporte. Eh, realmente para mí es un auténtico placer y, y un auténtico orgullo como técnico estar aquí compartiendo con, con todos vosotros eh, en este Día Internacional de la Radiología Pues eh, las dos probablemente dos de las pasiones de, de mi vida, que es la imagen radiológica, en concreto la tomografía computerizada, y por otro lado el deporte. Entonces vamos a hacer una breve revisión y vamos a empezar pues, por lo básico, por lo esencial. Eh, la nomenclatura de este tipo de equipos, escáner, eh, ¿de dónde viene el escáner? Pues básicamente de, de explorar, ¿verdad? Y de ahí, uh, del verbo en inglés explorar, que se haya traducido al escáner. Y es como en un inicio, se empezó a llamar a este tipo de, de equipamientos. Después eh, pasó a llamarse TAC y, y veremos a continuación uh, cuándo y por qué, pero esencialmente porque conseguíamos eh, adquirir imágenes únicamente en plano axial. Por tanto, eh, la nomenclatura o el acrónimo de TAC venía de la tomografía axial computarizada. Eh, en inglés, eh, pues, eh, como podéis ver, eh, lo denominaban CAT, cosa que eh, no, no caló muy hondo. Y una vez que ya ese tipo de imágenes las pudimos adquirir en diferentes planos, y en lugar de trabajar únicamente en plano axial, sino que podíamos ver imágenes en coronal, incluso en sagital, y por supuesto transformar en imagen tridimensional, pues entonces pasamos a, a, a denominarlos eh, TC o CT. De ahí la expresión eh, TC que utilizamos eh, coloquialmente y cómo más nos gusta llamar a esta modalidad. Um, ¿Por qué? Pues porque como, de, como decíamos antes, eh, la modalidad eh, TC es probablemente la que en los últimos años más ha evolucionado y la que, Tenga dentro de un servicio de radiología un nivel de evolución a corto o medio plazo, pues eh, con más eh, capacidades. Una vez más, eh, empezamos por el inicio, eh, lo que nos gusta llamar a esta modalidad es CT o TAC. Y cuando nos preguntan o cuando nos dicen, bueno, pues eh, vamos a hablar de esta modalidad, ¿cómo definirías tú en eh, tres palabras o tres expresiones, mejor dicho, eh, esta modalidad? ¿Cómo eh, la definirías eh, para poder compararla con eh, los ultrasonidos, eh, la resonancia magnética o incluso la radiología convencional? Pues yo en primer lugar utilizaría la resolución espacial que tiene, esto es el, esto es el, el, el músculo de esta, de esta modalidad, la resolución espacial que tiene la tomografía computerizada a día de hoy no la tiene ninguna otra modalidad dentro de la radiología. Esto quiere decir que cuando vamos a, bueno, pues a hacer estudios, eh, como por ejemplo puede ser estudios vasculares, la modalidad por elección debe ser la tomografía computerizada porque conseguimos tener un detalle, insisto una vez más, extraordinariamente alto ...y eh, sin duda el más alto de todas las modalidades. En segundo lugar, ¿cómo definiría nuevamente la tomografía computerizada? Pues como eh, la modalidad con la mayor resolución temporal eh, de todas ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que es la modalidad extraordinariamente rápida. De hecho, en un equipo como el que tenéis en imagen, un cuerpo completo de un politraumatizado, por tanto de la punta de la cabeza a la punta de los pies, no nos llevará más de un segundo y medio, dos segundos como mucho. Eh, en estudios que, que podamos eh, eh, necesitar esta re resolución temporal tan alta, como son estudios cardíacos, estudios para valoración de arterias coronarias, esta es la modalidad eh, por, por, por elección, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque vamos a tener la máxima resolución temporal. Y en tercer lugar, eh, algo que bueno, eh, la primera vez que, que estaba haciendo la diapo dije voy a poner el, el circulito en rojo, eh, pero realmente no. Eh, ¿Por qué? Porque la radiación eh, que hoy en día estos equipos eh, están generando dista mucho de eh, el problema que teníamos hasta el mediados de, los, eh, de, de, de, de la década eh, anterior eh, de los eh, niveles de radiación que eh, en esa tecnología eh, existía. Por tanto, la dosis hoy en día no es una limitación, la dosis de radiación ionizante me refiero, no es una limitación para, para este tipo de, de equipos. Bueno, eh, buceemos un poquito por dentro de esta, de este tipo de máquinas. ¿Qué hay dentro de lo que denominamos gantry, que básicamente, si me cojo aquí el puntero será más fácil, um, dentro de, uh, de este gantry? Bueno, pues eh, básicamente lo que tenemos dentro de este gantry, eh, prácticamente todos los equipos están compuestos con los mismos componentes, eh, pues va a existir una o dos fuentes de radiación inizante, por tanto, un tubo de rayos X y justo enfrente un detector. Un detector que es lo que va a captar eh, la información que atraviesa al paciente y que posteriormente convertirá esa información en imagen radiológica. Bueno, eh, se compone también dentro de ese gantry de un generador de rayos X. Todo esto... Está, bueno, pues dando vueltas eh, alrededor del paciente para conseguir la imagen. Ahora entraremos un poquito más en detalle. Pero lo que eh, quería dar es un par de pinceladas eh, importantes. Eh, ¿Sabéis hasta qué velocidades conseguimos hacer esta rotación de todo este conjunto de tubo detector? Pues hoy en día hasta 0,2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un segundo conseguimos hacer cinco vueltas alrededor del paciente cinco vueltas completas y esto estamos hablando de unos eh, pesos de alrededor de una tonelada con lo cual si viéramos un equipo sin tapas eh, rotar un equipo de tomografía computerizada la verdad es que nos costaría incluso hacernos un, un estudio eh, y en segundo lugar de aquí de, de, de la parte interna eh, de, del equipo lo que me gustaría también destacar es algo que históricamente eh, bueno pues eh, hemos, eh, hemos visto que eh, la industria se refería a que cuanto mayor fuera el número de cortes que yo pudiera hacer en una rotación, pues el equipo más capacidades tenía. Esto tenemos que, eh, y debemos de, desmitificarlo. Después veremos algunos casos. ¿Por qué? Porque no es el número de cortes que una máquina eh, consiga hacer por rotación lo que, eh, bueno, pues... Eh, discrimina un tipo de máquina u otra, sino es el tamaño del detector, esta pieza que aquí tenemos que es el detector es realmente eh, lo que eh, consigue diferenciar entre unas capacidades que tengan unos equipos y, u otros y ahora veremos por qué. Bueno, el principio del escaneo es relativamente simple. Eh, aquí estamos dando una pequeña pincelada. Eh. Básicamente tenemos una fuente de rayos X, que está, en este caso es la linterna, un objeto que sería nuestro paciente y justo enfrente un detector. Y por tanto vamos haciendo la rotación a través de nuestro paciente y a partir de ahí pues, se consiguen las, eh, las imágenes, se consigue formar el objeto con las diferentes proyecciones, que es lo que denominamos denominamos eh, raudata eh, De esas diferentes proyecciones, una vez adquiridas, el equipo va a hacer una, bueno, pues una reconstrucción y transformarlo en imagen radiológica, como podéis apreciar aquí, esta es la típica imagen eh, abdominal de tomografía computerizada, una imagen, bueno, no en fase vascular, porque ya tenemos algo de vena en el parenquima hepático y en donde podemos, eh, pues visualizar, eh, pues eh, un, una... Eh, bueno, lo diré, eh, una <risa> disección de, de aorta, exacto, una disección de aorta, que estaba aquí atrapado con la palabra, eh, pues eh, muy claramente, y en donde, como decíamos antes, la resolución espacial es tremendamente alta. Bueno, en definitiva, eh, este tipo de reconstrucción la denominamos Filtered Back Projection, FPP, y es la reconstrucción original eh, que hemos tenido toda la vida dentro de la tomografía computerizada. Um, a modo de pincelada, ¿de dónde viene eh, la tomografía computerizada? Bueno, pues viene eh, en parte eh, gracias a estos dos señores que tenemos en pantalla, la y, y, bueno, y el señor Ansfield, ambos consiguieron en el año 79 el premio Nobel de, de Medicina y eh, pues, eh, por aquellos años eh, consiguieron con las fórmulas matemáticas eh, de uno y de otro eh, y sus eh, diferentes investigaciones, eh, desarrollar un equipo que únicamente hacía estudios eh, craneales, únicamente estudios eh, de cerebro, eh, que esas imágenes de cerebro, de hecho la que vemos en pantalla es la primera imagen que se consiguió Um, pues eh, tardaban alrededor de siete minutos su reconstrucción, con unas matrices y unos tiempos de, de, bueno, y unos tipos de resolución realmente muy lejos de lo que hoy en día conseguimos. Por eso que antes decía que la evolución de esta modalidad en muy poquito tiempo ha sido uh, verdaderamente impresionante y aún, como veremos a continuación, le, le queda mucho. Um, una vez que se desarrolló o que consiguieron desarrollar esta, este Primer equipo, eh, se dice, se cuenta que debemos. Eso es, debería sonar un poquito más. Eh, creo que no está. Bueno, no les llega el sonido, probablemente es un. Ah, ahora sí. Bueno, para hacer un poquito más, eh, más, anem, más amena la, la ponencia, se dice que, que gracias a, a, a los Beatles, eh, pero sobre todo gracias a la compañía EMI, este, este invento de aquella época se consiguió producir de una manera pues, más, bueno, pues, más industrial y comercializar, eh, insisto una vez más, eh, gracias a la compañía EMI, eh, y se entiende que, que por los fondos que, que, que los Beatles eh, generaron, eh, pues pudieron llevar a cabo eh, este proyecto. Y eh, a finales de, de los... Eh, Mejor dicho, a mediados de los 70 fue cuando se lanzó este primer escáner, que insisto una vez más, únicamente hacía eh, estudios craneales. Bueno, pues en definitiva, eh, ¿qué es lo que eh, mi punto de vista me dice? Que aproximadamente hasta el año 2012, y pongo esa fecha porque realmente es cuando empezó este día, ¿verdad? Cuando se, se denominó el International Day of Radiology, allá por el 2012, eh, teníamos una modalidad, teníamos un tipo de máquina que, bien, eh, ofrecía unas capacidades, eh, pero tenía muchas limitaciones y nuestro hermano mayor siempre, siempre había sido la resonancia magnética, eh, antes Felipe enseñaba unos casos fantásticos y nosotros siempre teníamos limitaciones. Esto ha cambiado, ha cambiado muchísimo, ahora veremos por qué, y desde esa época a hoy en día las posibilidades que nos da la tomografía computerizada son altísimas. Eh, veremos qué capacidades tenemos con la imagen espectral, que queremos hacer una pequeña también pincelada sobre ella, pero las capacidades que nos dan la tomografía computerizada hoy en día de aumentar la resolución espacial eh, en cualquiera de los planos y tener una imagen ósea como la que vemos aquí con una trabécula definida de manera realmente espectacular, eh, en cualquier tipo de morfología y anatomía, pues hacen que, que, insisto una vez más, la tomografía computerizada hoy en día tenga eh, unas capacidades eh, pues eh, prácticamente ilimitadas. Y en concreto, en eh, la, bueno pues las lesiones deportivas, eh, pues eh, tendremos sobre todo en las lesiones traumáticas, pues tendremos eh, unas capacidades inmensas. Desde la imagen convencional hasta pues las capacidades de imprimir directamente en formato 3D, eh, las cuales hoy en día cualquier eh, cirugía pues eh, realmente eh, bueno, se beneficia mucho de esta técnica para poder tener un abordaje eh, pues, mucho más eh, conciso además uno de los grandes enemigos que teníamos en la tomografía computerizada eh, era siempre el metal el metal generaba unos artefactos realmente eh, muy, muy grandes que no nos permitía eh, estudiar algunas zonas eh, pues eh, nos lo imposibilitaba y realmente con las técnicas de reducción de artefactos metálicos que hoy en día existen, pues eh, una vez más se nos abre un campo que hasta ahora era eh, completamente imposible. Por ejemplo, este caso interesante de un paciente realmente con, bueno, con un eh, índice de masa corporal muy elevado, eh, entiendo que no sería muy deportista, o bueno, igual sí, eh, pero en fin, eh, lo poníamos aquí, eso es, lo poníamos aquí para eh, mostrar eh, qué es lo que teníamos hasta aproximadamente ese año del 2012, um, y qué es lo que tenemos hoy en día. Por tanto, esta zona eh, negra, esta zona sombreada, eh, esta zona que era completamente ilegible, corresponde con esta zona de aquí en el plano axial, eh, pues es el típico artefacto de Bing o endurecimiento de haz, que eh, existía eh, antes de tener este tipo de técnicas que denominamos mar de reducción de artefacto metálico. Y ese tipo de técnicas lo que nos van a permitir es eh, bueno, pues reconstruir eh, sin ningún tipo de artefacto cualquier zona eh, que esté alrededor de, de ese metal. Y por tanto... Insisto, una vez más, conseguimos hacer estudios que hasta ahora eran completamente imposibles. Y por supuesto que eh, bueno, pues eh, cualquier eh, prótesis eh, metálica, como en este caso estamos viendo aquí, una de columna, pues lógicamente eh, es, es como el día y la noche. ¿verdad? Eh, los equipos de, de nueva tecnología con este tipo de técnica nos van a permitir eh, ver cosas que hasta ahora era imposible. Como decía antes, eh, el tamaño del detector es lo que realmente importa en un equipo de tomografía computerizada y uno de los estudios eh, estrella que estamos eh, en los últimos años viendo su crecimiento de manera exponencial es el estudio eh, cardiovascular. Eh, en concreto, el estudio de arterias coronarias, que en deportistas estamos convencidos que cada vez va a crecer más, eh, su número de, bueno, pues, eh, de, de necesidad de este tipo de estudios, pues eh, en, en equipos que tengan un tamaño detector superior al tamaño del corazón, pues aproximadamente pues, eh, 16 centímetros, entre 14 y 16 centímetros, conseguiremos hacer este estudio en un único latido, en una única rotación de la que veíamos antes con la linterna y con el objeto y de esa manera vamos a poder obtener unos resultados extraordinariamente excelentes sin limitaciones por el uh, ritmo o frecuencia cardíaca del paciente o sin la necesidad de utilizar drogas como puede ser los beta bloqueantes. En definitiva, eh, la imagen por TC eh, en los últimos años ha dado no un pasito, sino un paso realmente eh, espectacular y muy grande, y nos permite eh, cosas como la que estamos viendo en pantalla. Nos permite eh, acceder al estudio de eh, edema óseo eh, eh, bueno, pues, eh, por imagen de tomografía computerizada, cosa que hasta antes, hasta antes era completamente imposible. ¿Por qué? Porque hoy en día, y ahora os enseñaré cuál es la técnica, conseguimos ya no trabajar por las famosas eh, unidades Ansfield, sino que conseguimos eh, trabajar por eh, tipos de material, por tanto, por número atómico de material y conseguir identificar exactamente de qué material estamos hablando. En este caso, si hacemos eh, un par de material, o sea, fusionamos dos materiales, como puede ser el agua y el material HAP, correspondiente al, al edema óseo, pues entonces lo que voy a hacer es ponderar un material, tener más señal de ese material y si está presente ahí, pues el edema, pues lógicamente se va a ver. Y lo puedo aplicar en cualquier tipo de estructura. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es un, una fractura en bueno, una muñeca y podemos descartar por, por completo su edema óseo porque en el par de material de agua HAP no está existente. Este caso, disculpad, eh, bueno, como podéis eh, ver, eh, la presentación de la imagen no es la, la más eh, apropiada, básicamente porque me llegó por WhatsApp eh, anoche, y, y es eh, un caso eh, de un edema óseo. Que, eh, lógicamente, la imagen convencional de CT no se ve, se ve perfectamente la, la línea de la fractura, pero no conseguimos ver el edema óseo. ¿Y qué sucede? Que una vez más, con estas técnicas de última generación y con estas nuevas técnicas que el TAC eh, puede eh, proporcionar, pues vamos a tener capacidad de ver perfectamente un, edomea, un edema óseo por uh, CT que hasta ahora era completamente imposible. Por tanto, la imagen de tomografía computerizada en el deporte, eh, bueno, pues está creciendo, después vamos a ver algunos números, eh, pero está creciendo de, de, de, de manera exponencial. ¿Y cuáles son este tipo de técnicas? Bueno, pues si recordáis aquella imagen de la eh, linterna eh, girando alrededor del objeto, que era, pues en fin, lo esencial de una tomografía computerizada, pues vamos a, a hacernos eh, la idea de cómo hoy en día, para estas técnicas más avanzadas, trabaja un tubo y un detector. Bueno, es tan simple, si consigo que el vídeo me arranque, eso es, es tan simple... Bueno, tan simple entre comillas, obviamente, pero eh, la tecnología que, que nuestra compañía, G, eh, bueno, pues eh, provee es trabajar con un único tubo, un único detector y el equipo lo que va haciendo es un intercambio de energías. Habitualmente, en un equipo convencional de lo que denominamos single energy, vamos lanzando siempre un haz de radiación de alrededor de 120 kilovoltios pico. En este caso, la técnica que denominamos imagen espectral, lo que va haciendo es intercambiando... Simultáneamente ambas energías, pero intercambiando con una velocidad extraordinariamente alta. Estamos hablando de que eh, conseguimos eh, hacer hasta 0,25 milisegundos de tiempo entre una energía y otra. ¿Qué nos va a proporcionar esto? Pues esto lo que nos va a proporcionar es un set de datos muchísimo mayor a lo que teníamos antes eh, en aquel diagrama, de, una vez más, de la linterna y lo que vamos a, a conseguir es pues, trabajar no solo con los eh, kilovoltios pico, sino con energías monoenergéticas, eh, como decía antes, con número atómico de cada material eh, y por tanto eh, nos va a permitir todas estas, eh, bueno, abordaje de casos que hasta ahora era completamente imposible. Para finalizar, y así recuperamos un poquito más de tiempo, cuando el comité organizador, al que le agradezco mucho su, su invitación, me dijo, oye, que necesitamos a alguien que hable de TAC, en, en, para imagen para el deporte. Y yo, joder, de TAC, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, y, y se me ocurrió decir que, en fin, vamos a compartir, aunque ya hace algunos años, pero eh, mi experiencia dentro del mundo del, del deporte, no como practicante, sino como profesional, que hemos tenido en las últimas Olimpiadas de Londres. Eh, desde Atenas, eh, Gui, nuestra compañía, es el patrocinador principal del de, um, Comité Olímpico Internacional y en todos los Juegos Olímpicos, como digo, desde Atenas, eh, somos los proveedores oficiales de eh, tecnología eh, dentro de eh, ¿no? la villa no solo la villa olímpica sino todo el sistema eh, médico que el, el Comité Olímpico tiene. En concreto, bueno, en Londres eh, lo que existía es eh, en los diferentes eh, parques olímpicos, eh, teníamos diferentes eh, tecnología, pero en concreto en la Villa Olímpica se instaló pues eh, un hospital, eh, pues, el habitual hospital eh, podríamos decir de campaña, en donde se dotó dentro de estos containers eh, de dos resonancias, eh, insisto una vez más, año 2012, veremos qué sucede en Tokio, resonancias y un TAC. Um, ¿Qué es lo que sucedía ahí dentro? Bueno, pues ahí dentro lo que sucedía es que todo el staff, como veremos a continuación, uh, de, de la Villa Olímpica son siempre voluntarios eh, y nosotros, como compañía, pues lo que hacíamos era eh, bueno, pues dar soporte eh, a todo el, el, el cuerpo técnico y, y, y médico con eh, nuestros equipos, nuestros equipos de eh, imagen para el diagnóstico. Eh, aquí podéis ver un gráfico del de, eh, tipo de... Eh Estudios que se hacía por anatomía durante esa fase de eh, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, que fueron alrededor de dos meses y medio. Como podéis ver, eh, bueno, pues eh, los grandes vencedores, obviamente, eran los eh, bueno las articulaciones, eh, tanto rodilla eh, como tobillo, y también, por supuesto, eh, columna. fueron los procedimientos que, que en fin que en más, eh, eh, más números se, se hicieron. Eh, la clínica habría eh, pues eh, 24 horas al día eh, y aquí podemos ver un poco el gráfico del tipo de estudios que se hicieron durante los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Fijaros este dato que a mí me parece realmente, bueno, pues muy llamativo. Insisto, año 2012, ¿eh? por eso de ahí que antes poníamos eh, un poco el antes y el después del CT. En aquella época, eh, en las resonancias prácticamente eran 10 veces en cuanto a número que los que se hacían por TAC. Y la verdad es que por TAC, en mi presencia, la mayor parte de los estudios eran para realizar infiltraciones y en traumatismos severos. Yo estoy convencido, no tengo los números de Brasil, desafortunadamente, pero estoy convencidísimo que en Tokio, el próximo año, estos números, se van a aproximar tremendamente. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la tomografía computerizada es una eh, modalidad tremendamente rápida, la limitación de la dosis de radiación ionizante pues no es eh, la que era hace unos cuantos años y las nuevas tecnologías nos van a aportar muchísima más información para la imagen deportiva. Bueno, pues eh, para finalizar... Os animo a todos, porque yo lo viví desde dentro, a que os registréis como voluntarios. El Comité Olímpico Internacional se basa en voluntariado y os podáis registrar como voluntarios para trabajar durante las Olimpiadas o para Olimpiadas de Tokio 2020. Y quién sabe, igual nos encontramos por allí. Así que nada, muchísimas gracias.